Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Richard Krisha. Soy de Hungría. Tengo 36 años. <muchas> lleva mermelada y lleva coco! y el primer día que llegué al gimnasio dije lo amo es para mí es para mí entonces siempre lo amaba siempre siempre y no estaba desesperado para meter cosas que pues te da daños entonces empezaba a forzar mi mente cada año cada año de Arnold ahí empezó todo y de los de los en, de las películas Superman y cosas así cuando era niño pero mi es mi es Jean-Claude Van Damme Yo siempre entrenaba porque era mi hobby, o sea, así, sin competir y disciplinado. Pero ya llegó la oportunidad, llegó la, la señal que tengo que competir y ya enseñar todo lo que, lo que aprendí. Antes de llegar al gimnasio, eh, ya yo voy metalizando lo que voy a hacer. Si me toca hombro y abdomen, entonces ya a mí, eh, pues voy preparando mentalmente. Que voy a hacer ese ejercicio y ya voy poniendo la rutina. Siempre hago diferente rutina. Yo entreno como, como cuando estás en, en la cama haciendo sexo y te pones la chica así acá, siempre te pones la posición que te gusta, que sabes que tu cuerpo reacciona y, y sientes en todo el músculo que está muy trabajado. Y siento el dolor, siento el dolor, entonces me gusta entrenar con mucha técnica, me gusta a veces con mucho peso, con poco peso, cómo me siento el día así. Llevo nueve años eh, viviendo en México. Mi primera competencia era 2009 eh, en Hungría. Y de ahí pasó nueve años cuando volví a competir. Eh, de competencia natural que, que gané aquí en México y así me dieron paso a Las Vegas y ahí gané, gané mi Carnet Pro. y lo que pasó un día mi hermano dijo me voy a méxico con mi novia entonces mi hermano ya llegó aquí primero y hablamos entonces así también me dio este, más atención para conocer a méxico y hacer una aventura así sin nada con unas ropas y así pero aquí estamos echándole ganas pero me gusta Ver toda la ciudad y absorber cosas. Cómo es la vida aquí, la gente, cómo camina, cómo platica, absorber todo esto. Y cómo no piensa la gente. <ríe> Porque hay mucha gente que no piensa cosas y son malos, pero es normal. Necesito comer mucho para no, que no catabolizar, ¿no? Y caminar y caminar y caminar y me siento a gusto. Pero siempre tener comida en, en la mano, en al lado. Exacto, que no te da la, la gana que ir? va a querer una hamburguesa de, de grasa. Necesitamos trabajar para comprar la comida, hacer la dieta bien, bien disciplinado. Pues hago de, de todo: de modelo, vendo comida, entreno gente y pues tengo un gran proyecto eh, en Las Vegas como Valerian Profesional. Pero allá también tengo mi, mi siguiente evento eh, en Las Vegas y ahí voy a estar, entonces espero eh, que pueda prepararme, que voy a tener tiempo, porque voy a trabajar mucho, pero también quiero ir a competir, que es en noviembre, Olimpia Natural, y voy a este, competir como eh, pues, atleta profesional. Hey! What's happening? What's happening? Hey, wanna join? Look joint. Beek and me! Click! What's up, buddy? What's up, buddy? What's happening? Hey! What's happening? What's happening? Hey! Hey! She the join? Look up! me! Click! So, <t volleyball> What's up, buddy? What's up, What's up, buddy? Hey! Chillin' in the bill yeah, we get grown, for poppin' bottles in these people, gettin' drunk, holding up the kush, it in the owl, owl, knowin' up the ease let em know we in here, New tunes, like the old school. Cause I'm feeling real cool. Damn, uh -huh. yeah, from the 80 so I'm in and Rocking, clapping my fingers, being reaching for my glove.